Hola, soy Guillermo Díaz, soy joven embajador 2012 eh, acá de la ciudad de Tala, Canelones. Difundir el deporte individual, como son las caminatas, el correr y el ciclismo en las generaciones más pequeñas de mi ciudad y zonas aledañas. Acá en Tala hay algunos caminos vecinales, por lo tanto, en caso de que no salga la senda, que no se pueda llevar a cabo, tengo pensado utilizar esos caminos vecinales para de alguna forma transformarla en una senda. El Horizonte Cubio es un proyecto comunitario que se lleva a cabo a través del programa Jóvenes Embajadores, el cual consiste en hacer talleres de orientación vocacional para que cada estudiante de San Francisco, de la comunidad, pueda elegir de una forma más responsable y más justa lo que realmente quiere estudiar. También formamos un grupo voluntario para el proyecto. Son cuatro talleres. El primero que va a tratar sobre la importancia que tiene la educación hoy en día. Después, el segundo, en realidad, van a ser las posibilidades que ustedes tienen de estudiar. El tercer taller trata de las posibilidades de becas que, que tienen cada uno. Después, el último taller va a consistir en realizar un currículum invitable. Mi proyecto se llama Help. Este, somos una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a otras organizaciones y proyectos sociales que no pueden pagar una página web, un logo, un afiche. Entonces, bueno, nosotros se lo hacemos gratuitamente. Ayudamos y también capacitamos a nuestros voluntarios para que puedan ayudar. Nuestra página web es podrehelp.org. Pueden unirse y sumarse a la iniciativa. Bueno, mi nombre es Analia. Mi proyecto es hacer de seguridad vial. Yo voy a hacer talleres interactivos para los niños de las escuelas 3 y 4. cosas que van a hacer son ejercicios y eso para que, las niñas y, ¿Y ¿y no, sí, que los niños interactúen. Y tengan a los en el acerca de la necesidad. en estoy este momento. Más Santiago, y de nuestro joven embajador. Y ahora en este momento se están involucrando más personas, por lo menos cinco personas más, y se va a extender probablemente para Coleña y Carmelo también, también, aparte de inicio. Ahora el proyecto se llama El Cuerpo Movimiento. Es un proyecto que trata sobre trabajar en un club de niños, eh, de niños carenciados, de, de 4 a 12 años, aplicando las técnicas de la danza contemporánea, que es gimnasia rítmica, para promover eh, no solo el deporte y como forma de, de salud, sino que también promover eh, la integración entre ellos. Que... Hola, mi nombre es Victoria Fernández, soy de Tala Canelones y soy una joven embajadora 2012. Mi proyecto se llama Cultivo Sustentable de Frutos Nativos en mi localidad porque mi propósito es difundir y promover la plantación de frutos nativos en la ciudad de Tala, donde cultivamos más de 60 especies nativas como el molle, coronilla, pitanga, arasá, guayabo y tala. Actualmente nos encontramos realizando un seguimiento de la plantación, cuidándola de la sequía, de las plagas y de las heladas. La huerta está enfocado a la familia, una huerta eh, orgánica, comunitaria. La zona ya está delimitada, es la zona norte del Melo, en el barrio Leone, que es una zona... Eh... Donde los vecinos están comprometidos con el barrio. El CAIF nos brindó una de las cosas más complicadas que era conseguir, que era el terreno. La inclusión de la huerta en la comunidad hace que eh, toda la comunidad se vea beneficiada por la huerta. Lograr una comunidad rochense donde no haya más siniestros de tránsito, ya que este es un problema este, bastante importante. Información y sensibilización con respecto a lo que es la seguridad vial. Ciclos de talleres, actualmente con el primer eh, taller del segundo ciclo a, a cargo de, de la doctora Soledad Uriarte, viendo la seguridad vial desde el punto de vista legal. Talleres en el liceo número 2 y número 3 respectivamente. Hola, mi nombre es Carolina Modernel, soy de la ciudad de Rivera. Mi proyecto se trata sobre ayudar a la Teletón en Rivera, hacer que se conozca la Teletón y que la gente colabore con el centro y es la campaña de concientización la segunda parte del proyecto es la parte de difusión de promoción en la ciudad de Ribera el 1 de diciembre vamos a hacer eh, bandas eh, de Ribera y grupos de música de Ribera en la plaza para hacer una campaña de recolección para el centro de peletón eh, Mi nombre es Joel Suárez, soy de Montevideo y soy joven embajador 2012 bueno Mi proyecto se llama Ángel porque consideramos a un niño como un ángel. Lo que queremos es brindarle, o sea, en base a nuestro proyecto, alas, eh, valores, también una parte de apoyo emocional y apoyo escolar. El trabajo se lleva a cabo en un barrio de Montevideo que se llama La Teja. Trabajamos con niños de tres ombúes. O sea, es lindo poder ver que estás ayudando a alguien que lo necesita. Mi nombre es Glecie Teixeira y mi proyecto se llama Medellín. El objetivo principal es suplir la necesidad que tiene mi comunidad en cuanto a la alimentación a los jóvenes, ya que por diferentes motivos no desayuno ya todos los días, desde hace dos meses, se sirve en mi liceo el desayuno de manera gratuita para todos aquellos alumnos que lo deseen. El proyecto se sustenta a base de donaciones, ya que vecinos y empresas de mi localidad siempre nos están alcanzando diferentes cosas. Eh, me llamo Agustina Cuadro, soy de Montevideo, tengo 16 años. Mi proyecto eh, se llama Abriando Sueños, y se trata de juntar ropa para donarla al Centro Educativo de Los Pinos Gracias. que queda en mi comunidad, que es el barrio Cazavalle. Eh, donaciones que hemos tenido eh, han sido obtenidas por el medio de Facebook y, y el boca a boca. La gente que ha donado eh, se ve entusiasmada, siempre pregunta cómo vamos. Soy Álvaro Fernández, joven embajador de la ciudad de Minas. Mi proyecto se llama Educados que consiste en un ciclo de tres talleres que se llevan a cabo en el Instituto Eduardo Fabini, en el número uno de Minas, para la población del cuarto año de CELICERO. Concientizar sobre la importancia de la educación en nuestros días, sobre el valor de los oficios, además de dar talleres, es mostrarles algo fuera de lo común. Invitamos a dos personas que nos comentan sobre lo que han estudiado, sobre lo que han realizado. Se les regala un CD con el InfoEDUCA 2009, 2010, 2011, eh, Jóvenes Embajadores es un programa de intercambio eh, por tres semanas. Una capacitación que no solo fue en Estados Unidos, sino que la capacitación la hemos tenido desde diciembre que empezó el programa, hasta ahora la acción y seguramente seguiremos aprendiendo. Gracias a ellos tengo todas las herramientas para realizar las instancias hoy para poder llevar a cabo mi proyecto. El programa Jóvenes Embajadores como que me dio el impulso y me dio las herramientas. Todo lo que aprendimos allá es... Cada una de las cosas es extremadamente productiva y sumamente aprovechable. Pero con el programa Jóvenes Embajadores encontré el apoyo, la ayuda, también los contactos. La embajada de Estados Unidos eh, en Uruguay, de SEM, Jóvenes Emprendedores y Amigos de las Américas. Ha sido realmente una experiencia única e inolvidable.